Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy nosotros vamos a ver cómo se hace una redirección 301. La redirección se utilizan para cuando yo quiero que tener más de un dominio en una sola web. Por ejemplo, en nuestro caso aquí yo tengo un ejemplo de que una persona puede tener más de un dominio apuntando a un dominio principal. Bien, imagínense que usted tiene varios dominios que ya usted ha comprado y usted quiere que lo encuentren por diferentes nombres, mi dominio 1, mi dominio 2, mi dominio 3 etcétera y que todos esos dominios estén redireccionados a un dominio principal que se llame el nombre de su proyecto principal.com en nuestro caso para explicar este tutorial vamos a redirigir el dominio que dice clases de matemática gratis.com a un dominio que se llame profesami.com el resultado final debe ser este cuando las personas digiten en la barra del buscador clases de matemática gratis me debe se debe poner automáticamente mírenlo ahí como se cambió fíjense Profesami.com, vamos a hacer la prueba de nuevo. Clase de matemática gratis. Le doy a Enter y fíjense cómo se va a cambiar de forma automática. Mírenlo ahí eh, cuando termine de cargar. Entonces, vamos ahora al tutorial. Cómo se hace paso por paso. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a accesar a nuestro alojamiento. Le vamos a dar Customer Login de nuevo. Le vamos a dar portal login en esta sesión me va a pedir correo y contraseña bien entonces vamos a introducir correo entonces vamos a introducir correo y la contraseña y le voy a dar a next ok luego que de este paso yo introduzca correo y contraseña se me va a abrir mi portal de control de panel el cpanel entonces lo que vamos a hacer, ok En hosting nosotros nos no vamos a ir aquí donde dice dominios Ok, aquí le vamos a dar un clic a redirex Entonces vamos a seleccionar el tipo, entonces vamos a iniciar el tipo de redirección que es redirección 301, ok, que esa es permanente. Y la 302 es una redirección temporal. Entonces, permanente. Vamos a seleccionar el dominio que nosotros queremos redireccionar. Clases de matemática gratis.com. Y aquí donde dice este espacio lo van a dejar vacío. Y aquí donde dice redireccionar, vamos a copiar el dominio donde va a apuntar profesami.com. Entonces, vamos a darle donde dice redireccionar con o sin www. Bien. Y aquí vamos a seleccionar esta parte para que se redireccionen también todas las subcarpetas. Aquí me está diciendo que añada el protocolo http dos puntos Ok, bien, y ahora le doy a añadir. Y si yo visualizo aquí, fíjense cómo me dice que clase de matemática.com está siendo redirigido a www.profesami. Ok, ahora vamos a hacer la prueba final. Vamos a ir al buscador y vamos a copiar el dominio antiguo. Y le damos a dar enter. Y vamos a ver cómo se redirecciona automáticamente. Mírenlo ahí cómo se redirecciona y me abre mi página con mi dominio principal. Bien, mi gente, hasta que ha llegado este video, vamos a seguir subiendo videos. denle a like, eh, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.